Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy, reiterar que hoy es viernes, la antesala del fin de semana y estamos a 30 de abril del año 2021, tal cual nosotros anunciáramos al principio del programa que vamos a tener la presencia de nuestra querida gobernadora civil, la licenciada Xiomara Cortés. Ella es la representante del poder ejecutivo, la representante del presidente de la República Luis Abinader. Nosotros de verdad que nos sentimos muy eh, contento y agradable con su presencia por dos razones, primero porque es la gobernadora y es la representante del Poder Ejecutivo y segundo porque es nuestra amiga de muchos años y de verdad que nos sentimos eh, satisfechos de poderla tener aquí en este espacio en Contacto Diario. Así que saludamos y le damos la bienvenida por primera vez aquí en Contacto Diario a nuestra querida la licenciada Xiomara Cortés. Licenciada, saludo, bienvenida a este Contacto Diario a todos los amigos televidentes, a ustedes los del contacto diario. Es un placer para mí encontrarme con ustedes en estos momentos. El placer es nuestro. Sepa usted que ciertamente nos sentimos eh, complacidos de que haya podido compartir con nosotros este espacio en el día de hoy. Xiomara, iniciando este conversatorio, nos gustaría eh, saber, y que el público sepa, ¿cómo se define eh, Xiomara eh, la mujer? Bueno, primero como madre, esposa y profesional, licenciada en Derecho y otras más. La, el, ahora, el compromiso que le han echado encima de, de gobernar <risa> una ciudad tan difícil eh, como es San Francisco de Macorís, ¿es un reto para usted? Claro que sí, es un reto que esperamos cumplir. Es, eso, eso, eso es lo que esperamos. Y no sabemos que sí por su trayectoria y su condición de madre y mujer y sobre todo mujer de la sociedad, sabemos que podrá combatir con esto. ¿Fue una sorpresa para usted o fue que la eh, gobernadora de repente dice, oye, pero ven acá. No, en realidad fue una sorpresa para sí. mí porque a lo que yo aspiraba era la dirección de Senasa. Ah, iba a eh, Me cogieron de sorpresa. Sí. Entonces el presidente la sorprendió, Siumara, cuando le, le giró esa llamada y le dijo, licenciada. Usted va a ser mi representante, usted va a ser la gobernadora de la provincia de Duarte. ¿Qué, qué, qué sintió Xiomara? Con bueno, eso? Ya, ya los rumores andaban, pero en realidad yo no estaba esperando ser la gobernadora de aquí de la provincia. El, el, sabemos que lo, los aportes importantes que podía dar en, en el sector salud para, con el asunto de, de, de Senasa, que eran sus aspiraciones, pero la, el, al llegar a ser nombrada ya la gobernadora, y verse ya con, con toda esta responsabilidad, eh, le llegaron a su mente, oye, pero tú puede cambiar, yo puedo hacer planes para cambiar la ciudad, para hacer eh, esto, armonizar la, la, las, todas estas eh, eh, líneas que llegan de, en la ciudad, llega la queja de este lado, llega el político, llega el médico, llegan todos, o sea que una es responsabilidad, una responsabilidad mayor. Eh, ¿Cree que eso sería el... el sus planes es eh, armonizar toda estas todas esta gente para que caminemos mejor hacia una mejor ciudad eh, bueno claro es un gran peso que llevo sobre mi hombro porque es una provincia completa que tengo encima pero trataremos de hacerlo mejor es y trabajar por nuestra provincia sí, en, en ocho meses, verdad, más o menos, que lleva el gobierno y que usted lleva como gobernadora, una de las, de las eh, tal vez, vamos a decir, sí, dificultades que ha enfrentado es precisamente este movimiento huelgario que se tenía, que tenían previsto algunos eh, grupos populares llevar a cabo el pasado miércoles y que afortunadamente, eh, pues, se desmontó. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se da esa situación? ¿Cómo logra Seomar en coordinación con otras autoridades? ¿Puedes desmontar este, este, este movimiento vulgar que se tenía previsto llevar a cabo el pasado miércoles? Fíjate, este movimiento tenía ya varios días. Se sostuvo una asamblea en Vista del Valle, donde conjuntamente con todo lo del Frente Colectivo, yo me reuní con ellos, es decir, asistí a la asamblea, donde me comprometí a trabajar por todas las prioridades que ellos estaban solicitando. Y las cosas, muchas cosas que ellos ignoraban, que también fue una exposición que le hice. Ellos aún así llamaron al, a huelga. Luego, con las demás autoridades, tuvimos varias reuniones, tanto con el senador Franklin Romero como con Olmedo Cava, presidente del partido. Se tuvieron algunas reuniones con ellos, en las cuales llegamos a un acuerdo de reunirnos día antes de la huelga para suspenderla Acuerdo donde nos comprometimos que en 23 días, a más tardar, se verían ya los inicios de las obras que ellos estaban solicitando. Pero, es decir, ese fue, el acuerdo fue el motivo por el cual no tuvo efecto pero, la huelga. Sí, pero, pero se, le, se, se le dio, eh, ¿cómo se llama? Ellos vieron con visita de un presidente de la República, que teníamos más de 16 años, que no nos visitaba un presidente, y que trae con su pliego un consejo de gobierno que trae no solamente la parte de esas demandas que ellos tienen, y también mmm, ya promesas e inicio de trabajo ya con presupuesto y todo, ¿no sería también el que la visita del presidente le dio esa, esa confianza a ustedes para, para poder plantearle a los movimientos populares que se está haciendo por San Francisco de Macorís porque hasta el presidente vino y no solamente prometió, sino que inició trabajo. Y no no solamente 16 años, el presidente estuvo aquí en noviembre también. Sí, digo, presidente actual, Dan dos presidente. visitas. Van dos visitas meses. que hacen ocho meses aquí a la provincia, principalmente aquí en San Francisco de Macorís eh, Una de las cosas que nosotros le, le dijimos al frente del bloque fue que, que nos dieran tregua a que el presidente llegara y anunciara todo lo que tenía para la provincia de Duarte. Aún el presidente llegara aquí, el llamado a huelga se mantenía. Es decir, después de eso nos reunimos, donde ellos nos pidieron que le, le... pedimos a ellos que nos dieran un tiempo para que ellos comenzaran a ver efectivas las obras que el presidente había aprobado. Es decir, llegamos a ese acuerdo, nos dijeron que nos iban a dar 23 días para ellos ver el inicio. Inicio que ya comenzó que ya estamos trabajando en los caminos en Mamatingó, Vista del Valle. Ya tenemos cinco días trabajando ahí. Es decir que esperamos que ya en estos 23 días ya comiencen a flotar todas las obras prioritarias que ellos exigieron. Xiomara, eh, ¿no es poco tiempo, 23 días, o entiende usted como gobernadora y ese acuerdo fue que llegaron? ¿Usted cree que en 23 días se pueden satisfacer mínimamente las necesidades que estaba exigiendo o que exige? ese movimiento no hablamos de 23 días para ellos ver el inicio porque es lógico que en 23 días como le exhortamos a ellos no podemos hacer todas las obras que ellos están exigiendo porque es realidad de que la provincia de duarte fue olvidada por los gobiernos anteriores es decir todo las todo lo que ellos están pidiendo estoy de acuerdo con ellos es una lógica lo sabemos todos que ha sido una provincia olvidada, pero ya nuestro presidente está en la mejor disposición de hacer un cambio en San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Eh, señora gobernadora, cuando usted fue ya nombrada representante del Poder Ejecutivo, fuera sorprendida o no, usted estuviese aspirando a otro puesto o no, ya usted fue nombrada gobernadora, inmediatamente eh, debió ponerse en modo gobernadora, en modo representación del gobierno, ¿cierto?, entonces, me gustaría saber, inmediatamente en ese momento comenzó a hacer planes, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer como gobernador? Tantas necesidades que tiene San Francisco, ¿qué yo puedo lograr como representante del Poder Ejecutivo? ¿Cuáles son esos planes que tiene Xiomara eh, que, le, que pudieran permitir dejar huellas? Esto se hizo cuando Xiomara fue gobernadora. ¿Cuáles son esos planes que tiene Xiomara eh, para la provincia de Duarte en su gestión como gobernadora? Bueno, como gobernadora tenemos muchos planes. Principal de, principalmente contribuir con el desarrollo, tanto social como económico, de nuestra provincia. Un ejemplo, nosotros le presentamos a nuestro <coughs> presidente un proyecto donde queremos reactivar la zona franca para que la economía fluya, donde se van a generar muchos empleos. También le solicitamos el matadero industrial, que aquí no contamos con un matadero, con la seguridad necesaria para nosotros tener el consumo de la carne, donde tengamos un veterinario que esté supervisando, donde toda la región, los municipios, los distritos municipales, vayan a matar a ese matadero. Es decir, que son uno de los proyectos que tenemos, que creo que, que va a ser un éxito aquí. Eh, también tenemos muchos proyectos más, como de vivienda, que son cosas, eh, muchas carreteras, Cosa que en tantos años no se han visto. Ver cómo nosotros en nuestra gestión poder dejarlo hecho, que puedan decir mañana, esto lo dejó Xiomara la gobernadora. El trabajo en equipo es determinante para que todo eso sea posible. La relación de la gobernación, entiéndase Xiomara, y todo lo que es el, el, el, el engranaje eh, eh, en términos de los dirigentes y eso, por ejemplo, diputados, senadores, ¿cómo es esa relación entre la gobernación y todo ese equipo que están llamados a unirse, eh, eh, a trabajar en pro de que nuestra provincia eh, sea diferente? ¿Cuál es la relación entre la gobernación? Bueno, la relación es muy buena. Nosotros trabajamos en equipo. Es decir, todo lo que vamos a hacer lo coordinamos, tanto el senador como el presidente del partido y todos los miembros del partido. Es decir, trabajamos también conjuntamente con todos los directores. ¿Para qué? Para que la gestión pueda hacerse efectiva. Porque donde no hay unión, es muy difícil que tú puedas lograr los objetivos adquiridos. Eh, Doña Xiomara, de verdad que nosotros eh, nos hemos sentido complacidos, ¿verdad? Y agradecidos de que usted haya estado con nosotros. Eh, este viernes, que como intentamos hacer cada viernes, pues un programa. Eh, eh, eh, sí, Falecito. sí, porque es la sí. antesala del fin de semana más live. Yo creo que realmente usted ha venido a contribuir a que nosotros hayamos podido lograr hacer un programa como nos lo proponemos cada viernes. Así que de verdad que agradecido a nosotros de que usted haya estado eh, en el día de hoy en este espacio. Contacto de los. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes también por invitarme y exhortarle que la provincia de Duarte tiene una gobernadora que pueden contar con ella y que va a trabajar por el bienestar de nuestra provincia. Que va a trabajar, que está trabajando. Y estoy trabajando, trabajando desde eso. el inicio. Qué bueno, de verdad que a nosotros eso nos complace. Sabemos de sus eh, condiciones como profesionales, solidaria, como mujer. Así que le deseamos todo el éxito y de decirle que este espacio está abierto a cualquier tipo de información que usted quiera transmitir eh, para toda esta provincia, pues estamos dispuestos, como siempre, a, a ser parte de este trabajo que usted ha iniciado como gobernadora, gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias a ustedes. el placer ha sido mío estar con usted en estos momentos, dándole todas las informaciones necesarias para nuestra provincia Gracias, la gobernadora civil licenciada Xiomara Cortés estuvo con nosotros en el día de hoy en este contacto diario, así que no le cambie porque en breve seguimos nosotros con los comentarios de actualidad aquí en este espacio así que ya regresamos En breve ¡Volvemos!